Lucía Romero, cuando no corre con la antorcha guadalupana, custodia el fuego que hace crecer la fe y la esperanza para los migrantes en Estados Unidos. Ella ha viajado por once años desde México a Nueva York y sostiene el llamado gobernantes dejen de expulsar migrantes. Este 2021, mamá Lucy de 64 años de edad, fue una más de los 8.000 corredores que participaron en la travesía que arrancó tras tomar el fuego del Sirio Pascual del altar mayor de la Basílica de Guadalupe desde el 5 de septiembre y que este 12 de diciembre llegó a la Catedral de San Patricio en Nueva York. Lucía Romero tomó la antorcha en el último tramo en el recorrido por nueve estados de la República Mexicana y 13 de Estados Unidos antes y durante el trayecto era la encargada, junto con otros paisanos, de alimentar el fuego cada 35 minutos con estopa y brasas. Es muy importante por estos tiempos de pandemia unirnos como un verdaderos hermanos. ¿vale? Eh, por medio de la educación pedir, pedir por todos y, y creo que esto que estamos viviendo es un mensaje es un mensaje para cambiar y ser mejores ser mejores en todos los aspectos darle al que no tiene eh, apoyarles si alguien eh, algo de, bien bonito ayer, eh, yo salía de ir a comer y, y pasa un muchacho y me dice, lo va a tirar y llevaba, yo no terminé, la comida, guardo y me dice, lo va a tirar y le digo, no, ¿qué? ¿Cómo me Y este, y a él me gusta ayudar. Me voy en diciembre a la sierra de Oaxaca a llevarle dulces y me Creo que eh, he aprendido del dolor de haber perdido a mi único hijo, he aprendido mucho y le pido día con día a Dios que me haga más saludable. Desde Nueva York, Lucía narró cómo la Virgen cruzó el puente Washington para bajar por Riverside Drive y llegar al Central Park. Seguida, de más de un millar de corredores, dejando atrás una ruta de oración itinerante. A pesar del ánimo festivo de la fecha esperada por migrantes, Lucy Romero, con un dejo de tristeza, refirió su mensaje. Pido a los gobernantes que dejen de expulsar migrantes, que hagan cuanto puedan para apoyar a su población, sobre todo a la población pobre. Les pido que hagan lo posible por crear fuentes de trabajo. Si ellos encontraran cómo sobrevivir, no arriesgarían su vida. Las familias no se romperían. Pido a los paisanos que no vengan. Aquí la situación está muy dura. Cruzar la frontera es cruzar la otra línea, la vida y la muerte. Nunca se sabe. Este año se cumplió la edición 19 de la Antorcha Guadalupana. Se estarán celebrando los 490 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en México. El recorrido calculado en 6.000 kilómetros entre la Ciudad de México y Nueva York tiene más allá de una tradición religiosa, el objetivo de impulsar una reforma migratoria humanitaria.